Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos al nuevo video Mario, el día de hoy, pues es tu cumpleaños Como ya pudieron ver en el en vivo de hace sí. un día Fíjense, ahora no les voy a decir la fecha Porque ustedes lo van a ver al día siguiente Ah, exacto, bueno, pues así como acaba de decir Mario Esto lo festejamos un día antes O sea... Hoy está el video, pero, pero lo festejamos ah, un día no, antes. No. Ahora hicimos el video y <risa> mañana lo subimos. Bueno, ah, sí es cierto. La verdad, yo quería hacer algo para mi cumpleaños, que desde el año pasado dije, ah, voy a hacerlo, porque ya tengo como fácil, tengo como unos 15 años que no lo hacía. Sí. Yo también tengo muchos. ¿Y? Fíjate, Ajá. estoy más chico, pero también tengo muchos años sí. sin festejar. Es que, es que nosotros, sinceramente, yo tengo como unos 20 años que no me festejo. Mi última fiesta fue como los 7, 9 años más o menos, y pues ya tenía ganas de hacer esto. <risa> Vamos a quebrar la piña. Sí enseñado la piñata, Mario. Ah, sí, en la tarde fui a comprar una piñata para quebrarla, pero dije, ah, voy a comprarla de mi personaje favorito, exacto. que es Spider-Man. Pero pues miren, como pueden ver, ahí, ahí ustedes ven si se parece a Spider-Man oh, no. Mario, pero tengo una pregunta. ¿Por qué siempre que hay cumpleaños, festejamos Uy, con el personaje? Quedó sin cabeza. ¿Por qué siempre que festejamos cumpleaños, elegimos nuestro personaje favorito para romperlo? No, Debería ser sí, contrario. el contrario. El villano, exacto. Pero pues no o sé, sea, como que es la costumbre. Exacto. Como que trata de darle en su mouse a tu superhéroe. ¿no? <risa> Yo tuve muchas piñatas de superhéroes, de Batman, de Spider-Man, de Superman, sí, hasta muchísimas. de Goku, de Dragon Ball Z. ¿no? <risa> pues la verdad, pues está un poquito... Así siempre las hacen. Es como que son muy artesanales. Tradicionales, artesanales de aquí, los, sí, <risa> los ¿No? de México. No las hacen profesionalmente, así que salgan <risa> idénticas al personaje, pero de todos modos es normal para el mexicano. <risa> y la vamos para quebrarse. Exacto. No, y sí está bonita, la verdad. Sí, mire. está bonita. <risa> Que la pues sí, sí parece Spider-Man No es como sí, que sí no parece, parece Spider-Man que tiene cabeza de huevo <risa> Y pues Pablo, ahorita lo que vamos a hacer Vamos a echarle dulces y ahorita la vamos a quebrar en familia Exacto. Pero ojo, Paul Tenemos que vendarnos los ojitos para, okay. para que dure más Y pues me voy a retroceder a 20 años atrás Vamos a quebrarla, Paul Exacto. Yo recuerdo que la última vez que fui a unas piñatas Me dieron un palazo ¿A ti nunca te pasó eso? Fíjate, a mí nunca me dio un palazo, Mario Ya veo por las consecuencias ¿Por qué quedaste así? No, y se siente bien gacho, la neta Se siente bien gacho Lo bueno es que no me descalabraron Vamos a empezar a quebrarla Lo no, más que nos va a quedar un poco bajita Pero no hay problema Mari de veras, se bajó, ¿no? Se bajó. Ah, ¿Quién va a ser el primero? Pues obviamente el cumpleañero. Yo, el festejado. Sí. La va a quebrar mi mamá. La va a quebrar mi papá. Y también Ángela, que está ahí adentro, ¿eh? Pues déjame que me vendan los ojos. Me siento como un niño eres? realizado. Eres un niño. Aquí está tu palo. Gíramelo. Espérate, yo te No, a... que gire, está grande. Dos. 3, ya, no, no. no te estás 20, mirando. Eh? No, no, no, ya me ya, ya estoy cumpliendo. Ya estoy bien mareado y tú. Pero ¿dónde? A ver, dime dónde. Llevar, <ríe> no veo. Dale, dale, dale. Aquí está, espérate, ok. Espérate, ya deja quitarme. No veo. Cante. el Ya una no, pues es que no veo nada Ah, es que no veía, sigues Paula ¿Cuánto tiempo tienes que no has quebrado una piñata? Las últimas piñatas que creo que quebré fueron las que le hicieron a Paula hace, ¿sabe cuántos años? Oh, pues oh, hace como 20 años, no, no es cierto, 18 Vente, agarra tiene a la abre. No. Agarra el palo. Y te voy a guiar. Aquí está la piñata. Vamos. Ahí está. Ahí está. Dale, dale, dale. No pierdas el pino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le dice una, ya le dice dos. ¡Uh, salió un pie! Ya le dice bien, ya tiempo, se acabó. Ya salió una pata. No, hizo buen trabajo. Hizo buen trabajo. Sigue, Paul. No, no, no, no, no, no. Sí, la verdad está divertido ¿eh? Ya tenemos mucho que no lo hacíamos Ya, miren, ya Una pata perdida Muchos niños corrían Corrían con su pata O con su mano, ¿Ah, ¿eh? ¿te acuerdas? Hay que guiar a Paul Hay que ir a Paul Ahí, Ahí. Ajá. Espérate, espérate Espérate Espérate Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camión no. Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Pobre <ríe> Ya, ya, ya, se acabó de tiempo, Paul. No te alucines Mira, ya lo dejamos sin pies, Paul Realmente ya no más queda el cántaro Y la cabeza Y una mano Quebra el palo Sí Dígame mi papá Vamos a ver si ah, la quebra ¿Cuántos años tienes sin quebrar una piñata? Como 30 30 nah. años nah, post, quebrar? Esto es, un <risa> <babón>. <risa> es un bambú Es un bambú Pero dice mi mamá Que es para que dure más la piñata Dice Yo cuando estaba chiquito A veces corría con la cabeza Sigue el turno de mi papá Ahora sí Agua <risa> No seas grosero papá. Una Dos Tres Dale, dale, dale, las piedras, el pino Salió la cabeza volando, pa. No, no, por Corre lo dulce, los dulces, los dulces, los dulces Corre sí. los dulces, los dulces Fíjate, pavón acá Sí, saben, rica. Mira, mira. ¡Oh! Fue la, sí, ¡Fue la ganona, eh! La verdad me hizo recordar a mis últimas piñatas que tuve. Sí. Estuvo chido bien. y bonito. Estuvo chido y. ¡Ay, no de la veras! La cabeza. La cabeza? ¡Oh, de oh, veras! oh aquí! ¡Vámonos, vámonos, vamos, ¡Vamos! Vamos a seguir con mi cumpleaños. Vamos a ver a dónde nos depara. Ahorita vamos a ir a comer. Vamos a comer, vamos a comer. ¿Cómo va la comida, Pau? Buena. ¿Buena? Sí. ¿Cómo va? ¿Cuántos platos llevas repetidos? ¿Uno? yo Ay, Sí, ¿Y tú cuántos llevas? Dos. platos ¿Y tú cuántos dos. platos llevas? Tres. Es que lo que pasa es que ahora en mi cumpleaños venimos aquí a un buffet, pero nos venimos desde tres horas antes para poder alcanzar todo lo que podamos comer, ¿verdad, Y cuando hay cosas ilimitada pues nosotros hay que aprovechar uno, pobre. Sí, la verdad, sí. Y miren ya, mira mi papá sushi, su carne. ¿El, el lote? ¿Te gusta es el lote? Y... Es Ana. Ella puro light. Ahorita agarré un pedacito de pizza. Estoy bien lleno, ya la neta. Ya llevo dos platos también. Dos platos. Oh, oh, ¿Cómo dice? Mordida. ¿tú? Mordida. te hermano, Mario. Mario, mira, Mario, de una sola mordida. Te tienes que llevar todo el panelito. Todo. Todo. todo. ¿tú? ¿tú? De una sola mordida, Mario. ¿Crees no. que pueda hacerlo? ¿De ¿verdad? Sí, ah, sí, ¡Sí! A ver, un premio, ¿no? a ver, ¿qué hermano? premio? Es eh, claro. sorpresa hermano. Si no te lo acabas de una sola de Mario, va a haber castigo. Te la contar y sí. dice una, <risa> dos, <risa> tres. No te van a quedar motivado, ¿vale? Mira, si lo logras un servilletero, un azucarero, o los debes del carro que tengo ya fuera Mario, ¿eh? Porque una, <risa> dos, <risa> dos, tres. <risa> oh, oh. ¿Premio castigo? Tiene castigo, castigo De pies, de cabeza de orejas, una pregunta, ¿te gusta cantar? No ¿Te gusta cantar? Qué bueno porque a poder vamos a reír por favor? Vas a estrellitas y las cadenas ahora la canción, me Voy a para que todos te ven Chido. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> a ver, me hicieron bailar por su mar, <risa> a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A es la encargada <risa> de... ver, a ver. A la organizadora. ¿Por qué no bailas conmigo? Porque el compañero eres tú, ¿no? Sí. Ah, te trataba que todos íbamos a bailar. No. no. Pues ya estamos bien llenos, la verdad, ya, ya estuvo por hoy. ¿Cuántos platos te comiste? Yo me comí como cuatro platos. Ya hemos jugado competencia, la verdad que ganó mi papá, ¿ya? ¿eh? Sí. Se comió como diez platos. La verdad, no, sí. cinco. ¡Añanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti. Ah, me quemó. Despierta, muy bien despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La verdad, muchas gracias y no pedí deseo, pero ninguno. No, no hay pero. deseo, ahí va la vela del deseo. ¿O pedir un deseo o no? Sí. Claro. O mil. No, uno. La sí se me sale? La dentadura. La dentadura. Que a lo sientan bien. ¿Quieren que lo parta? Sí. sí. Gracias a mi hermana que me trajo este pastel, ¿eh? Sí, Ángela. Muchas gracias, Ángela. Ah, no. <risa> vamos. ¿Es ¿Qué tiene, sí. <risa> tiene que ver el beso? Ah, ¿A quién se lo mandaste? <risa> aquí me lo mandaste que tiene que ver a veces aquí está lo mandaste, no o sé a quién me, no o sé a quién me recordó como ya pudieron ver ya quebramos la piñata ya... Sumimos, ya hemos ya, ya, ya, ya dimos la mordida. Sí. Y pues la verdad esperemos que les si haya gustado este video. Sí. Fue algo rápido y algo chido. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo por felicitarme no, hoy es. en mi día de cumpleaños. Exacto. Y se les agradece. Y pues Paul, vámonos. Espero les que le den like. Se suscriban. Activen la campanita. También recuerden seguirnos en Facebook. Y también aquí van a aparecer las cuentas de Instagram. No, y nada, exacto. Paul, Nos vemos hasta, hasta el siguiente. La video. Dejen su like y compartan. КОНЕЦ КОНЕЦ